¿Por qué sin gluten? Y sin embargo, ¿puedo tomar centeno? Con centeno, avena y cebada. A ver, Laura, cuéntanos por qué. ¿Comes cosas sin trigo si no eres celíaca? Hola a todos y bienvenidos a, a ver si quedamos. Hoy os traigo la historia de cómo me enteré de que era alérgica al trigo. Porque como ya sabéis, como ya habéis visto en muchos de nuestros vídeos en los que hacemos recetas, pues siempre intentamos hacer cosas sin gluten. O si tienen gluten, evitamos el trigo. Bueno, evito el trigo. No es el caso de Mirella, que ella pues no le pasa nada. Y pues me gustaría explicaros de qué se trata esta alergia y por qué no como trigo. Porque no puedo, no porque no me dé la gana. No porque me dé la gana, no. <risa> Porque no como trigo porque no puedo. No porque no me da la gana comerlo. Que pues yo creo que hay gente que dice pues mira no voy a comer trigo y luego pagamos justos por pecadores cuando salimos a comer por ahí. Que me ha pasado. Pero bueno. Bueno, vamos a ello. ¿Qué diferencia hay entre celiaquía y alergia al trigo? La celiaquía es una enfermedad autoinmune y afecta al sistema digestivo. Lo que hace es que esta ingesta de trigo afecte al intestino delgado, provocando una inflamación crónica. Si tú eres celíaco y sigues consumiendo trigo, pues al final puedes de desencadenar, además de que ser celíaco y comer trigo es muy desagradable, <risa> no por el tema de pues, el baño, los gases... <risa> Pues eh, sé de algunos casos de personas que conozco pues, que han acabado con colon irritable o pues con algún tipo de, de problema pues, bastante serio y... Y bueno, no hay que jugar con la salud, chicos, por favor. Voy... O sea, ya sabéis que a mí me sale como de manera así normal el, el chicos eh, hablando de todo el mundo. Pero bueno, voy a intentar todo lo que pueda eh, incluir el lenguaje inclusivo que es difícil para una persona que, que ha aprendido el idioma pues de esta otra manera entonces es complicado entonces, bueno, poquito a poco y bueno, ¿qué es la alergia al trigo? pues una alergia si os ha gustado el vídeo, dadle al like y a ver si quedamos ¡Aria! más bruta que un arao, esta perra bueno, ¿qué síntomas tenemos? pues reacciones cutáneas reacciones en las vías respiratorias y también reacciones en el sistema digestivo. Luego, por otro lado, por ejemplo, eh, sé de gente que tiene colon irritable que lo que tiene que hacer es evitar lo máximo posible el trigo porque aunque lo tolere, lo tolera a muy bajitas dosis, tiene que tener cuidado. Y bueno, pues vamos a ver cómo descubrí yo mi caso. El caso es que yo siempre he sido una persona bastante alérgica pero jamás había tenido una alergia alimentaria. Toda mi vida he estado con tratamiento, de hecho tengo asma extrínseca debido al polen, eh, bueno a los polenes, gramíneas y demás, pero jamás me he afectado a, pues eso, a nivel digestivo. Yo no sé si fue a raíz de haber estado viviendo un año en un bosque en Inglaterra que cuando llegué otra vez a la contaminación de Madrid pues mi cuerpo estalló. Tuve que, tuvo que ser algo así porque de repente de la noche a la mañana me puse mala. Y yo no sabía qué me pasaba, fui al médico y es que me duele la tripa, es que me duele la tripa, es que estoy mala y que me decían eso va a ser una gastroenteritis, eso es que a lo mejor tienes una intolerancia transitoria a la lactosa y yo no tomo leche, no estoy tomando lácteos y me sigue pasando, pues igual eres celíaca, me empezaron a hacer pruebas pues un poco tirando pues eh, por la intolerancia a la lactosa o por la celiaquía, eh, los análisis que me estuvieron haciendo pues no descubrieron absolutamente nada, estaba todo con los valores correctos entonces no siguieron haciéndome pruebas encaminándonos hacia ese lado fui al digestivo y el digestivo no vio nada del otro mundo me dijo sí, lo tienes como inflamado, como que has estado con una gastroenteritis y yo, pero si es que llevo así ni se sabe estuve un año un año de pruebas de médicos mala todos los días mala era levantarme, desayunar y yo ya estaba mala. El caso es que ya un día le dije a mi doctora, ¿y no puede ser alergia? Digo, no sé, de pequeña sí que es verdad que cuando yo era un bebé tenía alergia a la proteína de la leche y del huevo. En teoría eso se me había quitado. Me mandaron al alergólogo, efectivamente, y pues en la primera consulta me preguntaron, ¿y qué tal toda alergia? Y yo, no sé, ¿todo? <risa> no lo sé, yo ya me levanto mala, me duele la tripa durante todo el día, da igual lo que coma, estoy mala. Entonces eh, pues me mandaron las pruebas, aunque la derogóloga pues seguía diciéndome que seguramente sería algún tipo de intolerancia transitoria y que no sabía por qué estaba yo allí. Y yo, pues mira hija, yo tampoco lo sé, no sé nada. El caso es que un día fui a ver a una amiga a un teatro y me empecé a encontrar súper mal a estornudar unos picores, no, no paraba de estornudar, horrible. El caso es que luego nos fuimos a cenar, por aquel entonces seguía comiendo carne, sí que es verdad que yo era no solamente comía carne cuando salía afuera, en casa jamás. Y tomé una hamburguesa, me empezó a picar la cara, no sé, horrible, y pues a mí lo que se me ocurrió en vez de irme al hospital fue tomarme eh, la pastilla de la alergia e irme a dormir. Y al día siguiente tenía además una sesión de fotos. Total, que por la mañana me levanté con la piel muchísimo peor, la tenía llena de ronchones, la tenía inflamada, me quemaba, me abrasaba. Ay, mira que eres dramática. Bueno, que sepáis que tengo la perra más dramática del mundo, que se dedica a hacer ruidos cual mono, lastimero, eh, pues para conseguir mimos. Y eso que suena es ella que no se calla. Que la están haciendo mimos. Y sigue. Bueno, pues el caso es que me levanté con la piel fatal, me picaba, me abrasaba, estaba re llena de ronchones, inflamada Y ¿qué es lo que hice? Pues me fui de urgencias y nada más llegar allí y nada más verme Lo primero que me preguntaron fue ¿qué has comido? Me dijeron que efectivamente había sido una reacción alérgica, me pincharon urbasón, estuve con tratamiento Y me dijeron, pide para que te haga las pruebas de la alergia Yo, sí, sí, ya, ya lo he pedido Bueno, pues tuve que ir... Tres veces de urgencias antes de que me hiciera las pruebas porque ya me había pasado a nivel cutáneo. Por suerte en ningún momento he tenido problemas en las vías respiratorias, la verdad. El caso es que cuando me fueron a hacer las pruebas yo llevaba frutas que sí que había notado que, que me afectaban un poco. Pero claro, tampoco es que fuera algo exagerado y la alergóloga estaba como... No sé por dónde tirar, hay tantas cosas. Me hicieron prueba de la, tanto los, eh, la proteína de la leche como del huevo, y efectivamente la proteína de la leche me sigue dando un poco, no mucho. Me daba alergia a algunas frutas, eh, dos de ellas ya no las consumo, porque es así que me daban más, pero otras que me daban poquito me dijeron: incorpóralas poco a poco para que tu cuerpo se vaya acostumbrando. Y de repente me hizo clic el cerebro y le dije a la alergóloga, ¿Y los cereales? por todas partes, desayuno y a lo mejor me tomo una rebanada de pan Entonces la drogóloga dijo, sí, te lo voy a hacer Me llenó todo el brazo con los cereales y efectivamente me daba alergia el trigo Así que desde entonces no como trigo Tuve un periodo que hasta que me adapté pues fue bastante difícil, sí que es verdad Y a mí me ha pasado ya de adulta, pero pues a muchísimos alérgicos o celíacos desde bien pequeñitos eh, de mi edad, pues yo creo que la han tenido que pasar peor porque no había opciones. Aunque conocí una vez una celíaca que me dijo que ella como nunca lo había probado, pues que la daba... O sea, no echaba de menos a lo mejor ese sabor o esa textura. Así que... Y sí que es verdad que al igual que nos estamos encontrando cada vez más sitios eh, vegetarianos, veganos, incluso antes de esto ya nos encontrábamos sitios sin gluten. Y bueno, pues ya no tengo tanto problema a la hora de salir fuera y a la hora de de utilizar productos en casa, al final la repostería la acabo haciendo yo eh, porque me parece pues más sana y luego para el resto de las comidas no suelo abusar de los cereales, entonces la verdad es que no lo he hecho de menos, he aprendido a comer de manera diferente también gracias a mi amiga Astril, como siempre os la nombro <ríe> y bueno pues eso ha sido mi historia sobre la alergia, por eso muchas veces os digo yo cojo avena si a vosotros os sienta mal no la utilicéis, no lleva trigo pero me voy a una tosta con centeno y estaréis flipando en plan ¿y esta por qué hace esto? pues por eso simplemente por eso ya está el caso es que he estado seis años de tratamiento me han estado pues pinchando eh, todos los meses una vacuna maravillosa con gramíneas y con olivo que es lo otro que me da también bastante alergia he notado mejoría en cuanto a las alergias estacionales pero probé por curiosidad a comer un poquito a lo mejor venga te robo un trocito de pan eh, algunas veces que bien y otras veces que no también entonces he decidido que no me voy a arriesgar <risa> porque pues es peligroso entonces pues mmm, no voy a comer trigo nunca más y ya está <risa> Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Eh, no sé si os ha parecido interesante o no, pero bueno, siempre como estamos haciendo tantísimas recetas para que entendáis un poco por qué no como trigo, pero sí que como gente, ¿no? Y nada, nos gustaría saber si vosotros tenéis alguna alergia o alguna intolerancia, cómo lo lleváis, eh, cómo os enterasteis. Os esperamos por los comentarios, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y dadle a la campanita para no perderos ninguna notificación.